hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas afines a ella el día de hoy veremos 10 comparaciones entre Marie Curie y Rosalind Franklin. veremos cómo estas dos grandes mujeres crearon grandes cambios en todo lo que tiene que ver con el mundo actual de hoy ellas fueron relegadas por el hecho de ser mujeres, no les valieron tanto su parte científica, tanto que sufrieron mucho para poder salir adelante y demostrar este gran conocimiento al mundo. No siendo más, comencemos. Este video cuenta con el patrocinio de Industrias el Reflejo, limpieza y calidad que brillan. No olviden que es una empresa manizaleña y pueden... Encontrar tanto productos a nivel hogar, como institucional. Ahora sí, continuemos con el video. Este video fue elegido gracias a la votación en el canal de YouTube. Como pueden ver, el video de Marie Curie y Rosalind Franklin fue el más votado. Muchas gracias por votar y espero que sea de un agrado para todos. Curiosidad número 1. nacionalidades. Marie Curie nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia, mientras que Rosalind Franklin nació el 25 de julio de 1920 pero en Londres, Reino Unido. Número 2. Sus estudios. Marie Curie estudió biología para posteriormente interesarse por la física. Hizo dos licenciaturas en Sorbona y luego desarrolló un doctorado en todo lo que tenía que ver con Couloudé. Esto le permitió una cátedra de física. Mientras que Rosalind Franklin estudió química en Cambridge para luego seguir estudiando en varias escuelas, entre ellas North London College, eh, College School, y posteriormente hizo un doctorado en química física, esto gracias al estudio de los coloides orgánicos. Número 3. Los premios Nobel. Marie Curie recibió dos premios Nobel, siendo la primera mujer en recibir dos premios de esta categoría, uno fue física y otro fue en química, mientras que Rosalind Franklin sí tuvo mayor recelo con el Nobel, puesto que su Nobel fue en cierta forma quitado, puesto que dos personas que trabajaron con ella le arrebataron ese título en el año 1962 sin haber conocido este ganador. Número 4, sus descubrimientos. Marie Curie descubrió el polonio y el radio, quienes tienen que ver mucho en todo lo que tiene que ver con la radioactividad. Mientras que Rosalind Franklin fue autora de la fotografía 51, la cual permitió abrir grandes descubrimientos en todo lo que tiene que ver con el ADN. De igual manera, hizo investigaciones en microestructuras del carbón, la fito y también en desarrollos acerca de los virus. Ambas trabajaron con los rayos X. Marie Curie, también no que ya trabajó con su esposo Pierre en todo lo que tiene que ver con la parte de radioactividad. Por tal razón, trabajó mucho con rayos X. Mientras que Rosalind trabajó en lo que tenía que ver con la cristalografía con rayos X. Esto le permitió descubrir todas las estructuras moleculares o sea que también estuvo muy afín a la radiación número 6 ambas fueron menospreciadas por los hombres qué ocurre Marie Curie cuando presentó todos los trabajos de radioactividad con su esposo Sophie fue relegada de la Real Academia para recibir este gran galardón a lo cual su esposo protestó constantemente para que su, ese premio también se le fuera otorgado a ella. Ahora bien, Rosalind en cambio no te contó con tanta suerte, Rosalind todos sus trabajos e investigaciones fueron robados para llegar y terminar la estructura del ADN, esos trabajos lo, los tomaron Watson y Crick a los cuales se les dio el premio Nobel en vez de de entregárselo a ella, siento que ella fue parte de ese gran descubrimiento. Número 7. Pioneras en sus campos. Marie Curie fue pionera en todo lo que tenía que ver con la radioactividad y todo esto se dio a principios del siglo XX, mientras que Rosalind Franklin fue pionera en todo lo que tenía que ver con la estructura y la forma que tenía el ADN. Y eso se dio ya a mediados del siglo XX. Número 8. Sus parejas. Marie Curie, no olviden que se casó con Pierre Curie, un físico francés, con el cual pudo descubrir la radioactividad. Pero no solamente eso, Pierre Curie también descubrió la piezoelectricidad. Ahora bien, Rosalind Franklin dicen... O le cuenta la historia de que tuvo alguna relación con Maris Wilkins, quien trabajó con ella en toda la parte de inicio de la estructura del ADN. Pero luego, en recelo, esa información se la compartió a Watson para que siguiera trabajando con él. O sea que pudo haber existido un romance entre ellos dos antes de que se hubieran separado. Número 9. Sus estilos de vida. Marie Curie Vivió de una forma mucho más económica debido a que su familia perdió muchas propiedades en todo lo que tenía que ver con las obligaciones nacionalistas polacas. Esto la afectó notablemente, tanto que todos sus estudios y todo fue de gran esfuerzo para ella para poder escalar en toda la parte científica. Mientras que Rosalind Franklin contó con una familia un poco más adinerada en todo, ya que era una familia judío inglesa y esto le permitió ir teniendo un mejor círculo social y estar mucho más educada en toda la parte científica. Número 10. Con esto cerramos las 10 comparaciones entre estas dos grandes genios. Muertes. Marie Curie murió en el año 1934 debido a un raro trastorno sanguíneo por la gran exposición a la radiación. Mientras que Rosalind Franklin muere el 16 de abril de 1958 debido al cáncer y eso también a la gran exposición que sufrió por toda la radiación en las investigaciones que realizó. Ambas murieron por la misma causa, todo debido a la radioactividad. Con esto, Damos fin a las 10 comparaciones entre Marie Curie y Rosalind Franklin, Dos mujeres que, gracias a su interés por la ciencia, solucionaron muchos problemas en todo lo que tiene que ver en la medicina, con la parte de tratamientos de cáncer, gracias a la radioactividad y el manejo de ella, y a comprender toda la parte fisiológica humana, de todo lo que tiene que ver con el ADN, sus estructuras moleculares, y el comportamiento de todos los virus. Ellas dos fueron precursoras y permitieron grandes avances en el mundo actual. Así que es bueno no olvidarlas. No olvides que este video contó con el patrocinio de Industrias El Reflejo. Limpieza y calidad que brilla. Les voy a dejar una pequeña reseña de nuestro patrocinador el año que termina nos deja grandes enseñanzas y nos recordó el valor de la unión y la solidaridad. Para que las celebraciones de Navidad y fin de año no pierdan su brillo, compartámoslas en familia y al calor del hogar. Una invitación de Industrias El Reflejo, limpieza y calidad que brillan. Si te gustó mi video, no olvides de dar una manito hacia arriba y suscribirte a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos.